Aunque no lo parezca, a un respiro. Según tengo entendido, Nación era la novela favorita de Terry Platchett. Yo no la leí simplemente porque soy una persona necia y estúpida. Sin embargo, este verano decidí abrirla en mi Kindle y leerla de una vez. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Es evidente que Nación era una novela especial para Pratchett porque de todo lo que he leído de él descontando ensayos es el único escrito en el que Pratchett habla directamente al público. Es cierto que técnicamente hay un personaje entre medias pero es imposible no imaginarse a Pratchett ahí hablándonos de sus cosas con su estridente voz al leer a este personaje. Pero bueno, vamos allá. La trama de la novela es la siguiente. En un universo alternativo, una ola enorme acaba con varias islas en el Océano pelágico, cosa que literalmente significaría el océano de lo pertinente alta mar, pero alrededor del siglo XVIII. Esta ola deja a una chica de Reino Unido, Daphne, varada en la nación, puesto que el resto de la tripulación de su barco, el Sweet Judy, falleció. Por su parte, Mao, un chico isleño que estaba superando una prueba ritual para conseguir su alma de adulto, pierde a toda su familia en el evento. Es decir, los dos personajes se conocen en la isla y tienen que colaborar a lo largo de unos meses mientras Mao intenta reconstruir su nación después de la segunda ola, que ha cambiado la historia de la nación para siempre, así como la vida de Daphne. Como cabría esperar de Pratchett, ambos personajes son sublimes y están intentando lidiar con algo. Tanto Mao como Daphne tienen enormes sentimientos de pérdida, aunque por razones distintas. Pratchett utiliza dos traumas distintos para llevar los personajes a sus límites, así como para contar una historia acerca de la comprensión y la empatía entre personas de distintas culturas y dar a entender que si una persona está haciendo algo que nosotros no terminamos de entender, en lugar de asumir que están haciendo algo estúpido y sin sentido, darnos cuenta de que simplemente pueden estar adaptadas a un entorno fundamentalmente distinto. Esto es lo que en antropología y sociología se llama, utilizando el término técnico, los señores blancos no tenemos ni idea de nada y claro, nos lo cargamos todos y nos sorprendemos cuando la gente nos mira mal y nos dice que no, que eso se llama montaña que claro, que no tenemos ni idea y así no sale colonialismo. Después de estar en la nación durante un tiempo y con miedo a que lleguen los Raiders, una tribu de caníbales conocidos por elegir a sus líderes por ser los más fuertes, Mau va descubriendo más y más de sí mismo al tiempo que Daphne se va moldando a una cultura fundamentalmente distinta a la suya y va conociendo a Mao y le va descubriendo como lo que es, un hombre formidable que se está enfrentando a todo lo que la vida le pone por delante. Como he mencionado anteriormente, tanto Mao como Daphne tienen que superar dos experiencias traumáticas y no son experiencias que se superen así tomándose unas cervezas y desconectando en una isla paradisíaca. Mao en concreto perdió a toda su familia y pueblo tras la ola. Mao probablemente tenga depresión y síndrome de estrés postraumático. No soy un experto en psicología, pero el hecho de que Mao esté perseguido por Locaja, el avatar de la muerte de su religión y una de las pocas representaciones de Pratchett en las que la muerte no es alguien agradable y humano y tierno, pero sí alguien a quien es fácil entregarse, sospecho que, de alguna manera, quiere representar la depresión que conllevaría ser testigo de la total aniquilación de tu cultura y pueblo, y ver si no es una de las mejores novelas de Pratchett. Daphne, por su parte, también tiene algo similar a lo de Mao, aunque por razones completamente distintas, en las que prefiero no entrar aquí más que nada porque mientras que mao es interesante ver cómo se va desarrollando la depresión y el trauma que le conlleva los efectos de la ola en el caso de daphne es mucho más interesante ir descubriendo poco a poco qué es lo que marcó al personaje Pratchett como autor es curioso para mí porque a través de sus libros puedes ver cómo pone de manifiesto ciertas ideas con respecto a, por ejemplo, la autoridad y su legitimidad, la identidad o qué hace a las personas buenas o malas, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de las personas malas, algunos de los personajes de Pratchett, algunos de sus villanos más memorables eran gentes sin más cruel, mezquina, que no tenían posibilidad de redimirse, pero lo fascinante de Pratchett a la hora de escribir a estos personajes era que, incluso en estos casos, en el caso de gente tan rota y cruel y mezquina, a veces una intervención a tiempo antes del punto de no retorno podría haberle redimido y es algo que me parece fascinante pero lo que me parece más interesante de Pratchett a lo largo de toda su carrera es cómo se enfrentó y desaprendió comportamientos y pensamientos adquiridos me explico Pratchett creció en la década de los 50 nació literalmente menos de un año después de la partición de India y la cultura que le rodeaba, evidentemente, influyó su manera de pensar, lo quisiese o no. Nación parece ser una manera de criticar el comportamiento de Gran Bretaña a lo largo de, vamos a ser honestos, gran parte de su historia, así como el concepto del buen salvaje, concepto que la Wikipedia me promete Rousseau no acuñó, al tiempo que contaba una historia de comprensión y empatía. Cuando empecé a leer la novela, voy a ser honesto, me daba la sensación de que Mao estaba encarnando el estereotipo del buen salvaje, cosa que me echó un poco para atrás. Sin embargo, al avanzar en mi lectura me di cuenta de que, evidentemente, Pratchett era plenamente consciente de este estereotipo, porque en un momento dado, Daphne literalmente hace referencia al concepto ...y lo desestima como algo necio y estúpido. Asimismo, como el nombre de la novela va a entender así como un poquito... ...el libro también toca temas como la identidad nacional y su importancia para la gente. Voy a ser honesto. Naciendo cuando nací, nunca he terminado de entender esta obsesión por ser de un país. Como buen hijo del capitalismo tardío y consumismo salvaje que permea el siglo XXI, toda mi identidad orbita alrededor de la cultura que consumo y las marcas que utilizo, así que esta pasión por pertenecer a un país es algo que nunca he entendido. Y no estoy hablando del nacionalismo y todo lo que conlleva, eso es objetivamente malo, es un hecho. Estoy hablando del patriotismo y el sentido hacia tu deber patriótico y todo eso, eso es algo que... No entiendo. Puede que en otra vida sí lo hubiese hecho, pero algo que no entiendo. Lo que sí puedo decir es que es una fuerza formidable capaz de mover montañas. Pero me desvío. Pratchett plantea el deber nacional más que como un tenue orgullo en pertenecer a algo, lo plantea como ayudar a aquellos que te rodean, que generalmente son tus paisanos. Y de hecho... A lo largo de la novela, Pratchett también hace amago de plantear un problema con esta idea. ¿Qué hace alguien un nacional de un país y no de otro? No termina de responder, al menos no de una manera que a mí me parezca satisfactoria, pero plantea la pregunta y una medio respuesta a través de los abuelos y la contestación que Maul les da. En concreto, la solución que el libro plantea es la integración cultural, más o menos. Sin embargo, los abuelos, como el protagonista masculino plantea, solo son voces que repiten ideas. Y poco a poco Pratchett les va definiendo, si no como una fuerza necesariamente destructiva, como una opuesta al progreso en su obsesión con la tradición y el país. Los abuelos parecen representar una fijación con una tradición un tanto nociva, anclada literalmente en la sangre, y si tengo que explicar por qué eso es malo, la, la educación o, os ha fallado. La novela también habla de la importancia de la tradición, de hecho es, en parte, otro de los motores que impulsa la novela como cabría esperar, porque la tradición es el corazón de la nación. Ahora decide eso cinco veces, pero muy rápido. No solo toca la importancia de las costumbres para un país y cómo es importante tenerlas en cuenta, sino también lo contrario, la relevancia de cuestionarlas. A lo largo de la historia, Mao aprende a poner en duda todo lo que él aprendió de su cultura, todas las tradiciones, todas las costumbres, mientras que Daphne, como alguien que llega de fuera de la cultura, Entiende la importancia de los rituales tradicionales de la cultura de la nación y la importancia que tienen para, por ejemplo, no morir envenenados. Pratchett era un hombre increíblemente crítico con el mundo, pero también era conocedor de la importancia de los matices. Pratchett no quería aceptar el mundo como era, quería mejorarlo y también lo que quería hacer era entenderlo y Darle sentido, al menos para sí mismo. Por eso para él era tan importante creer en algo, aunque no fuese la religión o la ciencia, simplemente creer en algo. Y esto, por cierto, no son interpretaciones. Estas afirmaciones son textualmente texto textual del texto de la novela. No estoy improvisando. Pratchett literalmente dice que hay que creer en algo. De hecho, un pequeño apunte con respecto a la ciencia, que acabo de mencionar. Daphne es, como todos los personajes femeninos de Pratchett, una chica increíblemente inteligente y que no quiere quedarse en el lugar que su abuela, una encarnación de la tradición, quiere para ella. Véase Pratchett recordándole a la gente que hay traiciones que es mejor ignorar para mejorar nuestra existencia. No solo eso, Daphne es una chica conocedora del método científico y que lo aplica en cada ocasión. Siempre que puede, utiliza el método científico para entender algo. Cada vez que en la nación se cruza con un ritual, aplica el método científico para ver qué es lo que le subyace y descartar que sea magia. Dafne está aplicando el método científico de una manera ebermerista. Aprendí esa palabra hace poco y me daba la gana utilizarla, ¿vale? Puede que no entienda por qué está haciendo lo que está haciendo, pero sí sabe que Detrás de cada ritual hay una razón y ella quiere saber cuál es. Y es algo que me parece fascinante. Enfocar la mitología y rituales que a primera vista nos parecen estúpidos de otras culturas y entender que a lo mejor hay algo más. Leed la... leed Nación, leed la mejor novela de Pratchett. Es una novela fácil de leer, de hecho, antes de grabar esto, le di a mi madre en la copia física y se la leyó en una tarde. Es ácida, es entretenida, es inteligente, tiene compasión, te enseña de la empatía, es, junto con Zaska, Ritos iguales, Dioses menores y Perillán, una de las mejores, si no la mejor, novela de Pratchett y todo el mundo debiera leer. pero sí quería comentaros. Parece ser que el evento que pone en marcha la historia hace referencia a un tsunami real que tuvo lugar en el siglo XVIII cerca de las Islas Pukapuka, hoy en día conocidas como las Islas Cook, que están cerca de Nueva Zelanda, de manera que su ubicación encajaría con la posición de la nación en el océano Pelágico. El tsunami en cuestión se conoce como Tematewolo, que si Patrick Nunn, autor de El borde de la memoria, Relatos antiguos, tradición oral y el mundo postglacial es de fiar, se traduciría como la Gran Muerte y es un evento que literalmente parte la tradición oral de las tribus de las islas P Puka-Puka en un antes y un después, cosa que encajaría con todo lo que Pratchett comenta de la ola de la nación.